Soy Víctor Damián Rosso Villarreal, el hechicero, santero, espiritista y brujo más reconocido en América Latina. Las personas me contactan constantemente para realizar todo tipo de trabajos. Amarres de amor, sortilegios de amor, hechizos, conjuros. Soy el más efectivo, el más reconocido. Eh, doy resultados 100% garantizados. Ustedes, ustedes pueden ver en la plataforma organización luciferina Universal.com testimonios de nuestros miembros. Satisfechos con los resultados que hemos eh, dado a todas las personas que nos contactan. Así pues, que no hay razón alguna para que usted siga sufriendo por amor. En uno de esos altares que ustedes están viendo en este momento, podemos hacer el mejor trabajo de magia negra. Trabajamos con la Santa Muerte, trabajamos con Jesús Malverde, trabajamos con el Negro Felipe, con la Corte Malandra, trabajamos con los siete espíritus infernales. Le podemos hacer un trabajo con siete misas negras, como un negro ancestral haitiano, que es en este momento lo más fuerte que hay y lo más radical. Se puede hacer un trabajo con magia blanca si así lo quiere y dependiendo obviamente de las circunstancias. No espere un minuto más. Contáctenos ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Atrévete y deja tu sorprender.